Invitados por el proyecto de extensión Separados No Son Basura de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, queremos contarte de qué se trata uno de los programas más interesantes y probablemente más ambiciosos de la gestión integral de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Paraná. Nos referimos al programa Recuperemos Valores, que tiene como marco normativo la ordenanza 9.914, que es producto de un proyecto que hemos presentado junto a la concejal Fernanda Fachelo y que ha sido aprobado por unanimidad en, en el Consejo Deliberante. El programa es resultado de un trabajo articulado durante todo un año en una mesa donde ha estado presente el Estado Municipal, las organizaciones ambientales, ...las cooperativas conformadas por recicladores urbanos... ...y varias comunidades vecinales de nuestra ciudad. Tiene cuatro ejes centrales que son la higiene urbana... ...el reciclaje inclusivo... ...la evaluación comunitaria... ...y el cuidado del ambiente. Por eso, es muy importante tu participación y tu compromiso... ...en la separación de aquellos residuos reciclables en tu domicilio. En esta fase que estamos en este momento, que es la fase 1 de tres fases previstas de aquí hasta el año 2022. Por eso queremos destacar este proyecto que plantea la Facultad y que justamente hace una invitación a nuestra conciencia sobre el cuidado del ambiente y sobre el perfil de ciudad que pensamos y que queremos vivir para los próximos 20 o 30 años. Por eso, sumar.